Hola, estamos en la Universidad del Vivo Vivo, donde se sigue el proceso de matrícula 2018. Te invitamos a seguir conociendo las historias de quienes han venido a decir Yo soy VB. Hola, soy Esteban Arias y entré a la carrera de Pedagogía en Historia. Soy Rosa Castillo e ingresé a la carrera de Pedagogía en Matemática. Mi nombre es Umey Ferrer y entré a estudiar Nutrición y Dietética. Hola, mi nombre es Cristóbal Casadorne y entré a la carrera de Diseño Gráfico. Hola, soy Francisco Muñoz Medel y entré a estudiar la carrera de Enfermería. Mi nombre es Catarina Matus, ingresé a la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación. Mi nombre es Fernanda García y entré a estudiar Ingeniería Comercial. Yo soy María José y entré a estudiar Contador, público y auditor. Bueno, elegí a la Universidad del Bío porque tiene un gran prestigio la pedagogía y es una carrera que está acreditada por seis años. Estoy muy contento, es mi sueño ser profesor y quería empezarlo en esta universidad. Yo elegí la Universidad del Bío Bio porque tiene una excelente calidad docente y el apoyo que entrega el alumno. Tiene... Varios años de experiencia en esta carrera y es la mejor aquí en Chillán. Elegí la Universidad del Bio Bio porque es una de las mejores en la carrera de enfermería. Elegí la Universidad del Bio Bio por su prestigio y sus buenas referencias que me han contado. Elegí la Universidad del Bio Bio porque me gusta cómo es la universidad y sus valores. Elegí la Universidad del Bio Bio porque eh, las carreras están acreditadas, una de las mejores pedagogía y me da la confianza de poder estudiar aquí y salir como una gran profesional. Estoy muy contento, muy orgulloso que mi hermano haya podido entrar a la universidad, se esté matriculando en la Universidad del Biobío y cumpla uno de los sueños que teníamos en común, que era ser profesor de historia. Soy el tutor de SUMEI. Y encantado de que ingrese a la Universidad del Bío Bío. Fui alumno de acá y encantado de poder ingresar a una nueva generación a las aulas que están bien apoyadas docentemente están. Estoy muy orgullosa de que Cristóbal esté pasando una etapa importante en su vida entrando a esta universidad de prestigio que tiene nuestra ciudad. Me siento muy orgullosa que hoy día lo hayamos matriculado acá en nuestra universidad. Y muy contento como familia. Orgullosa de mi hija haya logrado eh, sus estudios, su enseñanza superior. Muy feliz por ella. Bueno, yo siento un orgullo que haya entrado a la universidad. Bueno, me siento muy contento y feliz de que mi hija haya entrado a esta universidad y poder eh, asegurar su futuro como una profesional de un nivel como es la universidad del Bío Orgulloso de que mi hija esté estudiando en la universidad del biobío porque es un gran logro para nosotros. Ella es la primera de la familia que está estudiando en la universidad. Nosotros, nosotros somos VV. nosotros somos UBB. Nosotros somos somos VV. Nosotros somos VV. Nosotros. nosotros somos VV. Nosotros somos VV. Nosotros somos VV. Nosotros, nosotros somos VV.